Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente cómo agregar corazones a cualquier campo de texto. Eh, vamos a ir a la barra de tarea y pulsaremos el botón derecho del ratón. Luego vamos a entrar a configuración de la barra de tareas, ya con el izquierdo. Bueno, aparece ahí que botón pulso. No hace falta que lo diga. Vamos a activar el teclado táctil. Debe aparecer ya en lo que es la barra de tarea el icono del teclado, entonces vamos a cualquier campo de texto, pulsamos sobre el teclado, le damos a este icono y tenemos aquí ya lo que son corazones. Si quisiéramos más vamos a ir al panel de emojis, en la parte derecha tenemos la sección de corazoncito, aquí hay más. Ahora os voy a decir un truco para escribir un corazón simple mucho más rápido. Vamos a ir otra vez al teclado. Vamos a ir a la rueda dentada, que es configuración. O opciones. Bueno, vamos a más configuraciones y escritura. Me van a activar lo que es mostrar sugerencias de texto al escribir en el teclado físico. ¿Y ahora qué ocurre? Pues va a ocurrir que cuando estemos escribiendo normalmente... En lugar de tener que hacerlo de buscar el teclado y eso, simplemente escribimos corazón. Y nos va a aparecer aquí la sugerencia el corazoncito. Se sustituye la palabra corazón por el corazón. Esto es válido para todo. Si quieren escribir una casa, aparece la casa aquí. Lo único que tienen que saber es el nombre de, de cada icono para que aparezca. Así que nada, muchas gracias por la visita. Que tengan un buen día, chao.